¡Ey! ¿Qué harás el próximo viernes en la noche? Puedes ver NotiSeñales. En la entrevista con el director, se hablará sobre la salud mental y emocional en tiempos de pandemia y cómo ha afectado a la comunidad sorda. Para hablar sobre el tema, nuestras invitadas serán Edith Patricia Rodríguez, licenciada en Psicología y Pedagogía Arisleide Prieto, psicóloga Recuerda que NotiSeñales Señales este y todos los viernes será a las 7 de la noche Y la transmisión será por el Facebook de Fenascol o la señal en vivo de Fenascol Digital ¡Nos vemos!